Hola buenas, ¿cómo están? Espero que bien, hoy se vino el viernes el evento y pues no pude jugar hasta las 7 de la tarde en Argentina, o sea 15 horas más tarde, porque estuve muy ocupado en proyectos escolares y pues es así, tengo que preocuparme por mis estudios y hoy tenía montones de cosas que hacer, no puedo cambiar mis horarios solo porque a GameFan le dan ganas por los lunes. pero bueno, empecemos con la actualización. Bueno pues primero que nada, algo que me olvidé de mencionar la semana pasada fue la reaparición del evento de la ruleta de Reader Shadow, solo que se encuentra en la ubicación que estoy mostrando en pantalla pero no tiene ningún sentido ya que a todos les aparece para tirar un spin y les desaparece cuando lo hacen, hay muchos que recién ahora se dan cuenta pero bueno. Tenemos el regreso de Creander Ravir y no sé si volvió el evento, o sea que requiere subir de nivel a 100 chaos como lo fue en su evento o si solo volvió como un comprable ya que yo ya lo desbloqueé, pero bueno, tendrán que fijarse ustedes, no les cuesta nada ya que está en esta ubicación de greening. El evento especial de Rouge Rebelde sigue en pie, aunque no se sabe si los que lo completen ahora tendrán los 500 Red Star Rings, lo que sí sabemos es que en vez de solucionarlo y darle 500 a los que lo completaron, decidieron poner un nuevo código para canjear que estaré mostrando en pantalla, como siempre, solo tienen que entrar a Shopee pues lo canjean en códigos. Es algo absolutamente injusto para los que estuvimos más de 12 horas completando el evento por el lag, pero ya que... Por otro lado tenemos un nuevo evento especial de Golden Style Shadow, traducido como Shadow con estilo dorado, que es literalmente lo mismo que Sonic con el estilo dorado pero en versión dorada, dentro de este evento también podremos conseguir un Overworld, el Rim Spanning Trail y un nuevo Chao que a continuación analizaré. Amigas Chao, un Chao dorado que hace referencia a amigas tiene 1139 en experiencia, 911 en rings y 227 daño al estar en su nivel más básico y sin subir de nivel, esto con una comparación rapidísima ya podemos saber que no es un Chao útil, así que lo descartamos y lo dejamos como un Chao de colección más. También nos dan como recompensa al in Ring Trail, este trail clásico que fue durante unos meses top 1 en ring hasta que fue reemplazado por el Kyber Energy, si bien ahora ha vuelto como recompensa, no ha sido bufeado por lo que simplemente sirve como trail de colección. Por favor recuerden lo que aclaré en los comentarios y en el Discord, se volvieron a cambiar cientos de estadísticas de chaos y por tanto reinicié la biblioteca de mi servidor de Discord, y recuerden que los chaos que están saliendo en eventos no solo los recopiló en el canal de eventos sino que también mencionó sus estadísticas con exactitud ya que no todos lo entienden cuando lo digo en Youtube ya que no todos son expertos en el tema. Ahora ha llegado la hora de ponernos técnicos en ámbitos de compleción de evento, así que vamos allá. Primero que nada el evento especial nuevo no suplanta al de Rebel rebelde que sigue en New York, es tomado como una quest, por lo que podría llegar a quedarse como un vento permanente en Greening. Tenemos un total de 5 misiones en las que se repiten conseguir fragmentos de lingotes de oro esparcidos por los cuatro mundos y conseguir medallas doradas en cualquier time trial. Para completar lo de los lingotes de oro pónganse chaos con encantamiento de evento, ya que solo conseguirán un punto por cada lingote y no es absolutamente nada, así que necesitarán bastante de estos. Y para completar las medallas doradas, sugiero completar el primer time trial de Emerald Ill, ya que es el más corto pudiendo completarse en menos de 20 segundos. En fin, espero que les haya servido el video a pesar de no poder subirlo a tiempo por tener poco tiempo libre, esto fue todo por hoy, si te ha servido no te olvides de suscribirte, darle a like y comentar para que Youtube recomiende a los que buscan la información técnica, tampoco se olviden de unirse a mi servidor de Discord del centro informático que ya no tengo el tiempo para decir cuando salen las actualizaciones, pero si puedo poner al día con la información técnica el tiempo que tenga tardo menos de un día en responder a sus preguntas para que no tengan que esperar tanto. Sin mucho más, el guionista se despide y, hasta pronto.